Sergio camina en los cerros, montañas y llanos. Sergio vigila las tierras que Sibu le ha dado Sergio desde el mundo mágico de los espíritus cuida el ancestral terreno de hermanas y hermanos rojas son ya las mazorcas del maíz sagrado se han vuelto las chiras que darán bananos Rojas se vuelven la fruta de amargo cacao Rojas las aguas del río que se ha ensangrentado Sergio vivirá por siempre y será recordado como un héroe de la tierra que fue asesinado por la codicia del mundo deshumanizado y por la maldad profunda del poder odiado Rojas son aquellas tardes de salitre amado Rojas son aquellas lunas de tiempos pasados Rojas son las venas rotas del pueblo estocado Rojas banderas de lucha, desfile sagrados.